Fecha 30 de junio del 2021, que falla condenando a cuatro años de pena privativa de la libertad con carácter suspendida por el periodo de tres años bajo reglas de conducta y fija la suma de mil soles por concepto de reparación civil que deberá efectuar el procesado a favor de la parte agraviada en el plazo de un año. A la vez, la parte civil también interpone recurso a apelación contra la sentencia de fecha 30 de junio del 2021 en el extremo de fijación de plazo de un año para el pago de la reparación civil del sentenciado. Ministerio Público opina que se confirme sentencia de fecha 30 de junio del 2021. Por el procesado Eduardo Jacobo Aramburu Guarda se hace presente el doctor José Guamán Chumo Torres con Colegio Abogados 58052. La parte agraviada se encuentra presente la señora Ada Victoria Cáceres Pompa. Sin embargo, eh, su abogado defensor, quien figura en expedientes el doctor Cristian Riega Cano, sin embargo, ha, ha informado que no la va a defender. La, la, procesa, la agraviada ha indicado que el abogado ya no es más su defensor. No. Eh, el doctor Ríos estaba conectado, ¿no? ¿No? Sí, está, está conectado. Pero no va a informar. Doctor, eh, muy buenos días, doctor Octavio Palacios. Eh, no volvemos a ver doctor. Está, doctor? ¿Qué eh, poquito, este la parte agraviada no quiere que hagan informe con este, respecto a la vista de causa. No sé, qué, no sé cómo puede la judicatura arreglar esto porque quedaría indefensa, yo quiero ayudar al, al, al, al fondo no vergüenza. podría estar perjudicada yo no sin embargo perjudicada. no desea, no sé si la señora Aida ¿po, podría hablar, por favor señora Aira Cáceres sí, buenos días magistrados, eh, buenos días señor Cano, Riera Cano señora, sí, sí, sí. Eh, señores magistrados eh, yo no Un deseo ratito, Sí, momentito a, este... dígame. a Ida Victoria Cáceres por. Pompa. Pompa. Sí. Eh, pompa. sí. Eh, eh, no sé cuáles son las razones porque su abogado no quiere informar porque acá eh, informan todos los abogados. También pueden informar las partes siempre y cuando solicitan al tribunal formalmente que puedan hacer informe de hecho. Es por eso que estoy pidiendo que está? se retire al señor Cano porque no, no, no, no, él no, no, no me no, ha, no, ha servido sí, como abogado. Eh, no ha mandado a mí, ese, esa vamos, solicitud. Vamos a a, sí, sí. Eh, Le eh, escucho. Por favor, este... Eh, señora Aida Victoria Cáceres Pongo. Eh, eh, la regla, eh, lo que establece la norma, es así. Pueden informar en una vista de causa, eh, en cualquier proceso, los abogados de los procesados, abogados de los agraviados. También pueden informar oralmente sobre hechos las personas que lo solicitan formalmente. En este caso, en autos no aparece que usted ha solicitado mediante un escrito de que quiere informar oralmente sobre ellos, entonces eso es por un lado y así mismo se encuentra presente en los dos de San Riega ah, no, que tiene las víctimas ¿no? entonces este, se está manifestando de que usted le ha hecho que no quiere informar, quiere informar a usted, y usted no va a informar el tribunal no se lo va a permitir porque no, no es porque no queramos que escucharla, sino no lo ha solicitado formalmente al hacer eso estaríamos nosotros violando nuestra línea de trabajo no porque cómo vamos a informarlo cuando usted no lo ha solicitado porque lo, lo va a objetar el abogado del procesado como usted permite informar si no ha sido probable es sí, la... ahora sí Entonces, yo, eh, me permite si eso, intervenir no, no no no no vamos a entrar en debate en mayores discusiones y vamos a hacer cumplir la ley. No, señor, yo no quiero más a yo? este abogado. Pues no no quiero ley. más al abogado Cano, entonces no me lo puede imponer la sala, me lo está imponiendo. No, no, no por eso, no es que lo impongo, yo, Es que es muy fácil, yo ya le entendí no que no me van a dejar, no dejar hablar. A Pero entiéndame usted, no a mí, a retire usted. al abogado Riega Cano, porque no es más mi abogado. Sí, eso es, esa es la regla. No, no sí. retire al abogado Riga Cano porque no es más mi abogado. Ya entendí que no me van a dejar informar, no me van a dejar hablar y sobre ello ya. por eso mismo es que le he perdido la confianza. Él sabía muy bien que tenía que enviar un escrito para que sí, yo participara y no lo hizo, no lo hizo. Señor, no me pueden imponer al abogado, eso es todo lo que quiero, no, que no, lo retiren. Es que si no lo retiran, me lo están imponiendo. Es que si no lo retiran, me, no es que si no no retira, me lo están imponiendo, no, señor. Usted retírelo. Retírelo. Que su abogada, el doctor Río no, le va, no, va, no va a informar realmente porque no quiere que informe quiero que, que lo retiren señor, no tiene por qué estar en esta audiencia porque doctor, ya no es más no, mi abogado, no es más mi abogado porque está en la audiencia doctor, si no es más mi abogado no tiene por qué estar en la audiencia, retírenlo por favor me autorizan mi retiro por favor doctor con el consentimiento del doctor de, la... De, la... Ya, muchas gracias doctor, doctor. gracias doctor. señores magistrados gracias, Acto seguido este tribunal oral, eh, concede el uso de la palabra al abogado del procesado de Eduardo guardo Jacobo a la gurú guarda, doctor José Guamán su motor a fin de este informe oralmente, por el término de cinco minutos. En el momento que usted consiga la sí, señora abogada, puede proceder a informar oralmente. Cuidado, por el porque no me, no me van a permitir ¿Para? hablar. Muchas gracias, señor presidente, y a los vocales presentes, y a todos los presentes en general. Eh, nuestra pretensión impugnatoria, señor magistrado, tiene por finalidad que la venida en grado sea declarada nula. Eh, esto es porque eh, notamos que hay una vulneración al debido proceso en su manifestación de vulneración a la motivación de los fallos judiciales, debido a que eh, al determinar la responsabilidad penal de mi patrocinado no se ha establecido o no se ha eh, exhaustivamente la prueba cual, la cual se indicaría ese hecho atribuible estamos hablando ¿Cómo? señor magistrado de un delito de lesiones culposas eh, originado por un accidente de tránsito se ha acreditado y está sí, todo mis eh, informes eh, médicos del expediente sucedió un atropello en la cual mi patrocinado pues al girar al lado derecho se interpone en el eje de circulación la parte agraviada y producto de ello se, se establece Yo me interpongo un, un choque al auto eh, en la secuela del proceso, señor magistrado, sí, nosotros es. hemos acreditado que no correspondía a la atribución de responsabilidad de mi defendido Sin embargo, señor magistrado, usted podrá notar que los medios probatorios por los cuales se adjudica responsabilidad penal a mi defendido Son solamente cuatro, señor magistrado Una ocurrencia, una manifestación policial de la agraviada La declaración instructiva del acusado y por último, un croquis del lugar del accidente. A mí Unito, jamás me llamaron manera, a declarar en la etapa instructiva. La no y dice él que el responsabilidad alguna. Entonces, señor magistrado, <risa> si tenemos en consideración contra que son mía, sí. estos elementos, ya llamados medios de prueba en el proceso penal, ninguno de ellos cumpliría con el estándar de prueba para acreditar la responsabilidad penal de mi defendido. Sin embargo, señor magistrado, haciendo una especie de inferencia probatoria con estos documentos que acabamos de señalar, establecido, se ha llegado a la conclusión de que el patrocinado habría sido el responsable de la comisión de ley. Por más que el mismo informe policial haya establecido una participación contributiva por parte de la. Por lo tanto, señor magistrado, al no tener un medio probatorio pertinente, útil y conducente que permita establecer la responsabilidad penal... ...de mi defendido, pues vemos que aparentemente estamos ante una sentencia de tipo de motivación, de tipo aparente. No obstante, señor magistrado, se hace alusión también a un atestado policial. Pero si uno revisa los fundamentos en los considerandos números 2 y los considerandos números 4, en ninguno de ellos, tanto la fiscalía como el juzgador, han incorporado ese atestado policial como calidad de prueba. En ese sentido, señor magistrado, si bien es cierto que este el atestado policial obraba en, los, en el expediente, no se le ha dado la condición de medio probatorio por el cual base la decisión del juzgado sobre el dicho atestado policial. En ese sentido, señor magistrado, habiendo acreditado que existe una defectuosa motivación en la sentencia, solicitamos que la vendedora no claro sea declarada nunca. ¿Alguna pregunta, señores Sabuado? ¿Señores magistrados? ninguna señor? De... Sí, yo sí quiero decir algo. Sí, eh, de en accidente de tránsito la responsabilidad la tránsito es objetiva, tránsito, objetiva señor de... Guamachumo Torres. Es objetiva. Por favor. Es, es objetiva. Tribunal. Es objetiva la responsabilidad en accidente de tránsito. Entonces no cabe lo que sí. está diciendo este señor. Es por eso que me están dejando en indefensión, para que la parte contraria se despache como quiera, ¿no? Para que la parte contraria diga lo que sea y que yo no refute. Señores, ellos, el mismo acusado reconoció haberme atropellado. El mismo acusado. Dicho sea de paso, no se le hizo el peritaje de droga en la sangre. No obra en el expediente. ¿Qué favor le hizo la policía al entregarle el auto antes de que pasara el peritaje? ¿Quién ha llevado el auto al peritaje, señores? Ha sido el acusado. Ha sido el acusado. Entonces, ¿esto es un fraude procesal? Sí, dirigido contra mí. Es un fraude procesal. Pago, sí, sí claro apágame claro que tienes la facultad de hacerlo porque me estoy me estoy defendiendo ya me sacaron de la reunión bueno ya dejé dicho lo que tenía que decir es un fraude procesal y así está acreditándose estamos a ver qué hora es son las 10 y 10 de la 10 y 19 de la mañana 9 de diciembre del 2021 Así estamos, con estos sinvergüenzas, con estos eh, corruptos, porque otra palabra no cabe. Cuando tú vas en contra de la ley y en contra de los medios probatorios, eres un corrupto. No hay otra forma. Así de simple. He estado en la audiencia de, de vista de la causa. De mi expediente 070-2018, 070-62-2018-0-3202-JR-PE-01. ¿no? Y así es como no me han permitido participar y querían que mi abogado participara, ¿no? cuando en realidad jamás iba a abogar por mí. Les aseguro que no, porque ni siquiera me han mandado un escrito pidiendo que yo participe, ni siquiera eso.